Hola, esta es la segunda parte del tutorial para dibujar imágenes por la pantalla VGA, unas imágenes que están guardadas en una memoria. Y lo que vamos a hacer en este tutorial es ampliar a dibujar la imagen en otros lugares de la pantalla. En el tutorial anterior lo que vimos era un circuito muy sencillo, que con unos multiplexores podíamos dibujar la imagen en la pantalla, y esto se podía hacer si la memoria era rápida, ya que cada 40 nanosegundos cambia el píxel utilizamos memorias de 10x10 con fines didácticos, no es lo más eficiente y en este tutorial vamos a seguir utilizando memorias de 10x10. Luego pasaremos a memorias en binario. Las cuentas también van a ser en decimal. Lo que vamos a hacer es, en vez de dibujar la, la imagen en la esquina superior izquierda, vamos a dibujar la imagen en cualquier parte de la pantalla. Una cosa que comentamos en el anterior tutorial fue qué sucede cuando la fila o la columna son mayores que 9, porque veíamos que en nuestro ejemplo siempre la columna y la fila valían 9 o menos de 9. Esto fue lo que vimos el último día en el que pintábamos esta imagen en la pantalla a partir de esta imagen en la memoria. Esta memoria tenía en cada dirección de memoria todo el dato, todos los colores de la fila, ya que es una imagen monocroma. O sea, solo hace falta para cada píxel un bit. 0 el fondo, 1 el color. Entonces nuestra pregunta ahora es, ¿qué sucede cuando la fila vale 10 o cuando la columna vale 10 o mayor que 10? Cuando la fila vale 10, en nuestro decodificador... Introducíamos la fila, pero nuestra memoria solo tiene 10 direcciones, es decir, de 0 a 9. O sea, que si la fila vale 10, ¿qué valor introduzco? Igualmente, cuando la columna vale 10, ¿qué bits selecciono? Porque en el dato de la memoria teníamos solamente 10 bits de 0 a 9 y 10 está por encima del máximo valor. Vuelvo a hacer hincapié en lo que decía. Estamos contando en Decimal lo que no es normal hacerlo en diseño digital, y vamos a suponer que nuestra cuenta decimal tiene tres cifras, las de unidades, decenas y centenas. Esto podría hacerse en numeración BCD, pero bueno, da igual como se implementa, esto es un ejemplo didáctico. Así pues que tenemos columnas de 0 a 799, 800 columnas, incluyendo los no visibles en la VGA, y filas de 0 a 519, 520 filas en total, incluyendo las no visibles. Por lo tanto, tanto para las filas como para las columnas tenemos tres cifras. Si yo quiero seleccionar una dirección de memoria entre 0 y 9, ¿cuántas cifras necesito para seleccionar esta dirección de memoria? Igualmente, si yo tengo que seleccionar un bit entre 0 y 9, ¿cuántas cifras necesito para seleccionar un bit entre 0 y 9? Pues una sola cifra, las, con las unidades podemos seleccionar las 10 filas que tenemos en nuestra memoria y con las unidades de las columnas podemos seleccionar cualquiera de los 10 bits que tenemos en nuestro dato de salida. Por lo tanto, si estamos escogiendo solamente las unidades, cuando estoy en la columna 10 lo que hago es coger las unidades y selecciono la columna 0. Por lo tanto, en el dato de salida que recibo de mi memoria, selecciono el bit 0. En este caso es un 0 y pinto un negro. Ahora en la columna 11, igualmente, escojo solamente las unidades de la columna, que es el 1, y por lo tanto, escojo el bit 1 del dato de salida, que es un negro, y lo pinto otra vez. Y así voy, haciendo lo mismo conforme el, sin el sincronizador, de la VGA me va mandando la, las filas y las columnas. En este caso, como ya no me cabe más aquí, es seguido por las filas, aumentando las filas en la fila 1 y la columna 10, ocurre lo mismo. Selecciono la fila 1 y de la columna selecciono la, las unidades, es 0, y este bit 0 es el que voy a, a llevar a la, a la VGA y es el que pinto. En este caso es un negro y lo vuelvo a pintar. Y así voy haciéndolo sucesivamente. Por ejemplo, aquí tenemos la columna 11, escojo el 1 y pinto un 0, un negro, porque es el dato que recibo de la memoria. Y lo voy haciendo así, en la fila 2 recibo un 0, en la fila 2 columna 1, la 11 se pasa a un 1, recibo un 0 otra vez. Y me voy fijando que lo que estoy haciendo es repetir lo mismo que tenía aquí, lo voy repitiendo aquí. Voy a hacer un poquito más de espacio para que me entren los datos. Y ahora la columna es la número 12. La fila es la número 2, de la columna escojo el 2 y el 2 es un 0 y lo vuelvo a pintar. En la fila 3 hago lo mismo, de la columna 10 cojo el bit 0, de la columna 11 cojo el bit 1 y de la columna 12 cojo el bit 2 y del 2 que sale un 1, pinto un blanco. Voy repitiendo este proceso. Aquí vuelvo a coger otra vez el blanco y vemos que al final se va repitiendo la misma imagen que teníamos inicialmente, pero desplazada 10 píxeles a la derecha. Voy repitiendo el mismo proceso hasta llegar hasta el final. El último bit de la fila 9 en la columna 12, cojo el 2, es un 0 y me sale negro. Y tengo esto mismo repetido, lo que tenía aquí, lo tengo aquí. Vamos a poner la imagen que cubra las dos letras, como en este caso, y vemos que dará exactamente el mismo resultado solo que desplazado 10 píxeles a la derecha, 10 columnas a la derecha. Por lo tanto se repite la misma imagen. Ahora vamos a ver el qué pasa cuando la fila es 10. Igualmente como cogemos las unidades solamente, la fila 10 pasa a ser la fila 0 porque solo cojo la primera cifra, las unidades, y de la primera fila cojo el bit 0, que es el de la columna 0. Por lo tanto aquí tendré este dato, el color cero, negro, y lo pinto. Y voy haciendo lo mismo. Y vemos que ahora estoy recorriendo la primera fila. Y en este caso será todo negro. Y lo voy pintando. Aquí en esta línea amarilla he separado la, la letra original y la que estoy pintando. Y se va a repetir exactamente igual. De hecho. Aquí no me cabe, pero sería exactamente la misma imagen. Se va repitiendo tanto a la derecha, tanto abajo. Y esto va a ocurrir de la misma manera si estoy en esta cuadrícula o en esta de aquí. Voy a estar pintando la misma letra A en este caso. Vamos a analizar un poquito cómo funcionan los píxeles aquí. Por ejemplo, este píxel que tenemos aquí se corresponde con la fila 1 y la columna 4. Este píxel de aquí se corresponde con la fila 1 columna 14. Y este píxel de aquí se corresponde con la fila 1, columna 24. Si nos fijamos, las unidades son las mismas para todos ellos. Vamos a llamar la fila interior de la imagen como las unidades solamente, sería fila interior 1 y columna interior 4, cogiendo solamente las unidades. Y vamos a llamar a la fila de la cuadrícula, que sería lo que me queda después de quitar las unidades y sería en este caso fila de cuadrícula 0 y columna de cuadrícula 0 para este caso las filas interiores son las mismas 1 y 4 porque es el mismo píxel de la imagen solo que está desplazado pero la, este se corresponde con este mismo píxel y la, la fila de la cuadrícula es 0 pero la columna de la cuadrícula ya ha pasado a 1 Aquí pasa lo mismo, las filas interiores y columnas interiores son las mismas, 1, 4, y la fila y columna de cuadrícula varían. En este caso la fila se mantiene porque estamos en la misma fila y la columna aumenta en 2 porque estoy cogiendo las decenas. Para estos píxeles de aquí abajo, de una fila más abajo, las filas nos fijamos que han cambiado. Ahora Antes teníamos la fila 01 y todos estos tienen la fila 11 para este píxel y las columnas se van modificando de la misma manera 0, 4, 14 y 24 por lo tanto podemos decir que al quitar las unidades tanto de las filas como de las columnas estamos cogiendo una cuadrícula y todos los píxeles que tienen la misma decena comparten la misma cuadrícula por lo tanto todos estos píxeles son de la fila de cuadrícula 0 y columna de cuadrícula 0 porque las, de las decenas de la fila y las decenas de las columnas son 0 para este otro píxel sería la fila de cuadrícula 0 porque todas las decenas de esta fila son 0 y la columna de cuadrícula 1 porque todas las decenas de esta fila son 1. Y así lo hacemos igual en todos. Vemos aquí que aquí sería la cuadrícula 1 0 porque es la fila 1, columna 0 de la cuadrícula y aquí sería la fila 1, digamos, de la fila de las decenas 1 y de las columnas de las decenas 1. Y en este último ya estamos en las veintenas, digamos, por lo tanto sería las columnas 2 y las filas están en las decenas, sería 1. Bien, tenemos cuadrícula 0 y nos fijamos que en la cuadrícula 0 todos comparten las decenas que valen 0 y las filas de la cuadrícula todas valen 0. En esta cuadrícula todas las decenas de la fila valen 0 y todas las decenas de la Columna valen 1, por lo tanto es cuadrícula 1. Y así lo vamos haciendo en todos. Así tenemos una división por cuadrículas de nuestra pantalla. Aquí sería la 1.0, la 1.1 y la 1.2. Es importante decir que esto queda así de bien porque hay un truco. Como hemos usado una imagen de 10x10, el tamaño de la imagen coincide con la base decimal. Si hubiésemos utilizado una imagen de otro tamaño, no quedaría tan bien. Y no podríamos separar unidades y decenas de este modo. Bien, por lo tanto es como si tuviésemos una división por cuadrículas de la pantalla, que es realmente lo que hace dividir nuestra pantalla en cuadrículas de 10 por 10, porque estamos utilizando numeración decimal y usando cuadrículas de 10 por 10. Entonces tendremos nuestra cuadrícula así de la pantalla numerada, El último, la última cuadrícula será la división de los 640 píxeles entre 10 menos 1, porque en verdad llegamos a 639. Así pues, la columna será la 63 y la fila la 47, porque tenemos 480 píxeles. Entonces, si utilizamos el método que hemos visto hasta ahora, en cada cuadrícula estaremos pintando la misma imagen. Llenaríamos la pantalla del mismo patrón repetido. Entonces, ¿qué hago yo para pintar mi imagen en una cuadrícula determinada? Lo que tengo que hacer es determinar mi posición de fila de cuadrícula y mi posición de columna de cuadrícula para mi imagen. Y al determinarla, por ejemplo, aquí digo que mi posición de la columna de cuadrícula vale 2 y mi posición de la fila de la cuadrícula vale de 3. Estoy diciendo que mi imagen va a estar en las columnas que vayan de 20 a 29 porque vale 2 y estará en las filas que vayan de la 30 a 39 porque la posición de la fila de la cuadrícula vale 3. ¿Cómo implemento este diseño en nuestro circuito? Ya vimos que las unidades iban directamente a la memoria, las filas van a la dirección de memoria y las columnas seleccionan el dato de salida. Este dato de salida luego va directamente al color. Y ahora lo que hago es agrupar las decenas y las centenas, aunque las centenas no las hemos visto en los ejemplos, sería lo mismo. Sería incluir una cifra más en nuestras filas de cuadrícula y columnas de cuadrícula. Bien, Por lo tanto, esta fila de cuadrícula y columna de cuadrícula indican en qué cuadrícula se está de la pantalla y para dibujar mi imagen en una cuadrícula determinada lo que, lo que tengo que hacer es comparar mi fila de cuadrícula con la posición de la fila de la cuadrícula que quiero pintar igualmente hago lo mismo con las columnas de cuadrícula comparo tanto la fila como la columna de cuadrícula y si las dos son iguales voy a dibujar el píxel que me saque la memoria si no son iguales dibujo otro color, el que tenga de fondo o cualquier otra cosa que tenga diseñada en mi circuito. Si yo quiero pintar en vez de una letra esta imagen del monstruo del Pac-Man y yo quiero pintarlo en la fila de cuadrícula 3 y en la columna de cuadrícula 2, tendría esto de aquí, en la que del 20 al 29 va mi imagen de la columna y del 30 al 39 también va mi imagen de la columna. Estos valores de mi posición de cuadrícula de la columna y de la fila pueden ser constantes o pueden ser valores que cambien según contadores, máquinas de estado o la interacción con los pulsadores. Y así podría conseguir el movimiento de mi personaje por la pantalla por una cuadrícula. Y esto es lo que hacen muchos videojuegos, mover el muñeco por las distintas cuadrículas de la pantalla. Bien, ya hemos terminado el tutorial de hoy. Este circuito que hemos realizado eh, sigue siendo sencillo, solo unos multiplexores y unos comparadores. Y es importante señalar que este ejemplo es sobre todo didáctico porque las memorias son de 10x10 y hemos utilizado las cuadrículas de 10x10. Las cuentas en los sistemas digitales no son decimales sino son binarias y por lo tanto habría que utilizar una base decimal. El pintar una imagen de 10x10 ha simplificado todo porque estamos utilizando numeración decimal. En los siguientes proyectos utilizaremos contadores binarios y por lo tanto será más eficiente utilizar imágenes de potencias de 2. En el siguiente tutorial vamos a ver cómo dibujar imágenes en cualquier parte de la pantalla, no solo en dentro de una cuadrícula, y cómo dibujar imágenes con más colores. Muy bien, muchas gracias por escuchar. Un saludo, hasta luego.